A ver, aquí estamos... En el jueguito del recuerdo nuevamente. Porque acá estamos en el juego del recuerdo. <coughs> y les traigo este juego hardball, compadre. Nos vamos a pegar un partido. El, el que quiera tomarse un tiempo para pa cachar cómo va a jugar, cómo va a estar el partido, agarrar una cerveza, siéntese ahí, una bebida, lo que quiera. Y vea este partido que me voy a mandar, weón. Porque creo que la máquina le he ganado como dos veces en la vida a esta weón, no le he ganado tantas veces. Es rara la weá No le podéis ganar a los juegos de... como de... de, de deporte, no sé, tenéis que ser muy bueno, weón No sé Son, son como raros, weón Entonces A mí me, me enganchó cuando pendejo este juego, más que el de fútbol y todas esas weá Este me gustaba, weón, era de... Era de, de, de, baseball. <ríe> de Baseball De Baseball De <ríe> Baseball Y... Eh, y claro, bueno, voy a cachar porque de repente jugaba con los amigos y claro, tenerlo en el computador o oh, tengo un juego buleado de de estas weas que jugamos en la cancha. Y claro, pues esta wea era de béisbol. Aquí nosotros podíamos elegir dos equipos, que eran los Champs y los All Stars. ¿Cachai? Y aparte de eso, eh, bueno, podíais jugar con el computador. Oye, el tremendo menú, weón, para poder elegir en todo caso. Hay una wea que no cacho, que querrá decir esta wea menos de H. ¿Cachai? Pero acá hay va varios modos de juego. Los que yo siempre jugué. el... el, el, el yo, soy yo soy home y el computador visita y toda esa weá. A mí me gustan los champs, weón. Los champs. Así que. Eh, vamos a ocupar a los champs. vamos a los champs, weón. Ah, de repente sale musiquita, eso sí. La weá sale como música. Lo malo es que es de esos juegos que no tiene mucha música durante el juego. Entonces se hace un poco. Fome, ¿cachai? Estáis comiendo el partido. Bro? Silencio. Igual deberían haberle colocado una música, pero las colocan cada vez que hay un cambio de... Ahí lo bueno es que cachan jugar veis van a cachar que cuando hay un, un out, eh, ponen una, un tema musical. Ahí van bueno, a cachar como es el tema. Ya, juguemos un partido, weón. yo voy a hacer comba encima. Voy a hacer cabrón. ¿Cachai? Y aquí está mi, mi team. Hay una weá que uno puede ver acá. Que al sustituir, por ejemplo, a estos hueones, ten... yo, hueón, lo que yo hacía, así al apoyo, eh... por ejemplo, regí a este hueón que lo quiero cambiar, que hace 211, y empezaba a ver a los hueones que tenían más, más puntos. Ahí, ¿cachai? A ver, no, yo quiero cambiar a ese. Ya yo voy viendo los números, ¿cachai? Entonces voy viendo un hueón que tiene más. Por ejemplo, ese, ya 302. Ahora lo otro que hay que cachar es que el hueón. Eh, tiene que tener un buen bataje, te, te, corre bien, es bueno en jardinero y todo ese tipo de weas, ¿pues, ¿cachai? que están ahí en las siglas, que yo ni, me, ni las pescaba. Pues yo leía lo, Yo decía, ya, mientras más mejor. Ya el 300 ¿cachai? Debe batear mejor. ¿Mm? Pero como hoy día nos vamos a pegar partido piola nomás, vamos a darle al toque. presiona la barra de espacio para continuar. Jugadores a sus posiciones. Ya, pues entonces yo soy un champ. Soy lo azulito, estoy. Estoy tirando la bola para que bate. Tiene un nombre esa wea. Eh, ya, tenemos bola rápida, bola no sé. Puedo cambiar el lugar o bola curva. Ya, vamos a tirar una bola curva. La, la típica wea que dicen que es mala. ¿Le disparo la wea, puta, home run <risa> de la, de, al toque. Out, por compadre, out. Me lo eché. Si tú agarráis la pelota en el aire eh, de una, lo dejáis out. Ya, y tienen que ser tres strikes, ¿cachai? Vamos a ver, le vamos a tirar una bola que la tire para afuera. Esa weón que la ha cachado ya. Bien. ¿Sí? Y lo hice hacer un foul. Cuando la bola sale del campo, es un foul, una ola rápida ya. Ah, se me fue, parece. Ups. Vamos. No. ¿Cachai que la weá injusta, weón? Es como que el computador está durmiendo, weón. Y de repente, ¡ah! Llegó este huevón, me, me, me hizo un out. pa Y ahí el huevón me caga, huevón. Como que te la está poniendo difícil, ¿cachai? Entonces... Bueno, el computador cacha también. Esa es otra huevón es que yo siempre he pensado que el computador maneja toda la situación. No podía hacer algo oculto contra la computadora porque la computadora igual cacha. ¡Ah! Igual vas a saber, ¿cachai? Entonces... Como que uno dice para arriba, ¡ah! Se movió para arriba, es obvio. Y el buen sabe dónde batear. Nunca le he creído a jugar juegos de fútbol a la computadora. Sorry, de, de béisbol, de, de esta hueá. Igual los de fútbol sí, son peleados. Vamos. On, uh, otro out. La raja. Llevo dos outs, pero me han hecho un punto en la primera carrera. Ya. Yeah. Vamos. Para adentro nomás. Vamos. Listo, estamos bien, estamos bien, compadre. Lo sacamos, tres out fuera. Cambio, ¿cachai? Aquí te decía que colocar la musiquita. Ya, entonces yo bateo. Una bola rápida. Ahí. Ah. No, vamos, vamos, vamos. No alcanzo. Oh, bien, vamos, vamos, vamos. No, vamos, vamos, vamos. Que vamos, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, sigue corriendo, sigue corriendo, sigue corriendo, weón, sigue corriendo, weón, Seco, compadre. Ahí tenía un runner, weón. <ríe> Bien, weón. Qué buen batazo, compadre. Ojalá no se arruine el toque ahora, weón. Ya, pensémosla. Slider. ¿Qué será Slider? Para afuera, no voy a tirar para afuera. Ups. Ahora yo le puedo decir al computador, al weón, que está en la tercera base, listo para, para anotar. Que corra nomás. Si la tiro lejos, igual puede marcar punto. Vamos. Puta, se tuvo que volver, weón. Out. Es un primer out. Me sacaron el primer... Tengo dos opciones más. Vamos, que se viene, se viene. Contos. Ya, contos. 3.19. 19 Yo no me acuerdo cuál cambié. Una bola curva. No sé qué es que está weón. Parece que hay que Aquí veo cuando la tiro. Afuera, compadre. Puta, me hizo un... Bola 1. A las 3 bolas te marcan strike. Corre, weón. Bien, marcó. Y el otro, weón, bueno, lo hice correr, pero out. No, lo había hecho correr la segunda, Llevo 2 out, pero marqué un punto, weón. Buena, compadre, vamos. Está bueno el match. Denme, denme, dírenme. Ah, strike, strike uno. Qué va tiempo, bueno. Vamos, vamos, con con ron, con ron. No, vamos, llega, llegáis, llegáis, llegáis. Ya, quédate ahí. En una de esas, quién sabe, lleno las bases y pff, cambio de una al partido. Rawlings, ya. 269, tengo dos out, ¿verdad? Vamos, pégale. Ah, no. no, lo hice correr, weón. Oh, donde moví el joystick antes y se correr al otro weón. No lo tenía pensado, pero bueno. Vamos a pichear. Vamos a tratar de hacerla rabia. Menos bla bla y más rapidez. Strike, uno. Vamos, vamos, vamos. Rápido, rápido, rápido, rápido. Ya. El weón llega, el jardinero agarra la pelota y la voy a tirar al tierra, segunda base, para que protejan. Vamos que se puede, compadre. Vamos a ganar. Vamos a ganar, weón. Sí que tener ganas de ganar. ¿Para dónde se la tiró? No, vamos, vamos, vamos, vamos. Ya, foul. Qué divertido. Me imaginaba tanto de ese efecto de, de profundidad, weón, del campo. Igual, vamos. Ah, vamos. Bien, la agarré en el aire, ¿cachaste? Dentro de la zona. Seco, se weón. Estuvo buena, estuvo buena. Tiene un bueno en segunda, en primera, va a correr a segunda Strike 1 uh, No me queda otra que tirarla ahí a segunda Pero el weón ya llegó Ya, tiene dos bases weón, me hace un home run, me puede cagar ¡Vamos! Tiene bola nomás Strike 1 Le va a hacer una bola A ver que le lleguen la guata bueno, cacho, voy a ser más rápido. ¿Sí? Bien, strike. ¿Cuánto strike lleva dos? Uno me caga. Ahora lo cago. Ahora lo cago, ahora lo cago, ahora lo cago. Ahora lo cago. Vale. Vamos. Uhumad. Vamos. ¡Au! Ah, ¡Cagó! Bien, me lo eché. Muy buena, buena jugada. Ahora nos toca batear. Ah, no, weón. Tiene dos out. Oh, mira el weón. No había cachado, weón. Ah, strike uno, vamos. Este weón no le va a cagar. Vamos, vamos, vamos. Este weón no cacha, este weón no cacha. Para abajo nomás, weón. Por si corre el otro, compadre. Base llena, weón. Este weón tiene que cagar. Uf, base llena, compadre. ¿eh? Me voy a hacer cuatro. Cinco, weón. Right, buena, buena. Ya no puedo jugar más con las bolas. No out. Oh, seco, no out, no out, que echaron. Uh, agarran el aire y como el buen se volvió, cagó. Muy buena, muy buena, muy buena. Vamos, Rowling, 269. Vamos, vamos, vamos, vamos, tengo ganas de ganar. Ah, out, weón. Le llegó en, la, le llego en la, las manos, pues weón. Se la entregué. Vamos, a mí me gusta estar rabio esta weón, ¿no? vamos. Ah, mire, el weón me la tiró en la cara, el weón, de mierda. Vamos. Ah, cagué. Muy débil el tiro. No. Así es de rabia la wea Si soy malo para el bat, aquí estoy El mejor... El mejor de los malos para el bat Capaz que me... Que cague por... Ah Cacha por tiro pajero, weón Vamos, uno con tutti weón Pega de un cañonazo ahora Ah Puta, los weones que... Están curados estos huevones, huevón Puta, los huevones penca, huevón Para bater no tienen ni fuerza, pues huevón Ya, hagamos la corta, ya Sí, ya, rápida, para donde sea Ya Vamos, vamos, vamos, vamos Ya, cagaste Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos Out Listo, le llevo un out, ¿cachai que así de corta? Vamos, rápido Vamos no, antes que caiga la música, si lo matáis soy seco Vamos, vamos, vamos, vamos Uy, Out, compadre, lo saqué Fuera, weón Me toca, compadre, vamos Me animé, weón Tírala, weón, tírala, tírala oh. Puta, verdad que estos weones están curados, estos monos Ah, buena, weón, corrió Corrió el weón ese, ¿cómo se llama? ¿Rawlings? Viene el weón. Darius parece, no me acuerdo. Ya vamos, weón. Vamos, Tem. Ah, tenía que pegarle. Oh, no. Out. Doble out. Mira. Vámonos. Oh. A lo mejor hay que... hay que gritar un, un poder así el Excelsior, así Ah, la wea. Pero con ganas Excelsior, vamos Ah Mira tú No sé por qué dije es esa weá. dicen que da suerte O es como un grito de guerra, no me acuerdo esa weá. Cosas que pasan que en la 1 mientras juegas tus partidos Me cago Ya Cambio, cambio Ah, vamos, vamos En el 4, vamos Ya, corta voy a sacar rápido, weón Strike 1 Strike 2 ahí va bien esa bola, weón Strike 2, weón Vamos, tirémosla en la cara, sí Reventémosela Ahí, ahí Todos los 5 tírasela Toma, con ¿no? ahí tení. Out. Ya bueno, esto voy a sacar rápido. Strike que uno. Ups, va rápido, weón. Uh, buena. Dos out. Estamos secos. ¿eh? Acá en mi equipo. Esos números de fondo son los metros, todos estos unos números que salen atrás. Rattlin. <ríe> ese es el pitcher, ¿no? A ver, ahí. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. Uh, uh se rajó. Uh -huh. Brigio ese weón. Bueno, a medida que va pasando el juego, uno se va aprendiendo los weones que batea, weón. Yo llegué a hacerle él, weón. Me sabía el nombre de los weones. Entonces. Ya cacháis cuál es cambiar por número nomás, porque bueno, si no. Foul. Por, por número nomás, porque la otra weá de la stat no las cacháis. Me toca batear, vamos. Esto hace es un buen seco. Ah, eso. Ahora vamos, vamos, vamos. Vamos a tirarla afuera el campo, weón. Un home run. Dame un home run, po, weón. Ahora, ahora, ahora, ahora. ¡Ah, bien, weón! Puta, en la última la hizo. Es la última, compadre. Ya. Vamos. Contos. Vamos, Contos. Dale. ¿Cachai? Ese nombre ya me lo pongo Contos. ¡Ah! ¡Buena, weón! ¡Vamos! ¡Uh! No llegó. ¿Sí? ¡Se rajó! ¡Weón, llegó justo! Ah, tengo el juego arreglado. No, llegó justo. La zorra, weón. ¡Qué buena jugada, weón! ¡Qué bueno que me tiré a hacer una grabación de este... de este juego del recuerdo, weón. Hagamos una pausa y puta, weón. Hasta el momento lo he pasado la raja con este juego. Quiero puro ganar. Y Está peleado, weón esto, weón, estoy grabando justo uno de esos momentos en que siempre que jugáis no estés ni ahí, te va mal pero ahora, weón, está bueno el partido, weón ¿cachai? y es, esa era la, la, la weón que me agarró en ese tiempo, que, weón partidos como estos, ya pegaban en este jueguito horas, era muy bueno, wean, muy bueno, y lo mejor de todo, tenía un amigo que era bueno también, weón, también jugaba esta weón y el loco me ganaba de repente yo me molestaba pero cachai que. Buena la gráfica la weá, pues wea. Está bien, está todo bien armado, wea. Puta, un aplauso pa... un aplauso para estos weones, weón, de Acolate, ¿Ya? Muy buen juego, wea. Muy bien los colores del rojo al azul, ¿cachai? Los contrastes están súper buenos. He cachado otras versiones en otra, en otro. en otro Atari. Pero. sabéis que me da lo mismo, weón? He probado algunas y es más lento. El otro día caché una del Commodore, es media lenteja también, y esos colores tan malos del Commodore. Es bueno el Commodore, lo acepto. Tiene calete y juegos, muchos juegos la raja, buena grada, No, espera. Trabaja con. O sea, ponte tú, tenías las tortugas ninja, las tortugas ninja, la, la tortuga. <risa> Tenía las tortugas ninja, weón, en Commodore, weón, y en Atari no existían. Pero cuando las jugué en Commodore, weón, puta, era todo muy negro. Tenía mucho color oscuro y aparte los colores eran muy malos, weón. Era tener el juego, pero la versión mala. Así como de, de broma, ¿cachai? Pero. Pero el juego culiado. weón. Eh, o sea, el Commodore tenía más, más títulos. Y bien por eso, ¿cachai? Habían unos buenos, pero el Atari, weón. Al, ah, a lo que voy, es que el Commodore, weón, se lo, se lo cagaba la. Los buenos quitaban recursos gráficos para hacer recursos más power de, de, de, en, en, en, en hacer más weas pues programar más ¿cachai? entonces por eso sacaban esos juegos pero mal gráfico malos colores es una teoría en todo caso esa wea ¿eh? pero yo creo que así era sí, era malo feo el comodoro culiao. por eso me quedé con el con el Atari me encantó la wea nada que decir weón. iba a la casa de amigos con como y tenían juegos de, de los videos el elevator ¿cachai? el comando weón, el comando de real no el are wins que el de Atari eh, entonces esa weá igual bien por el Commodore. podíais tener los juegos de arcade en la casa pero en la Atari no pues no había ni uno, si, weá, no hay una weá muy buena que me pasó una vez el Breath of the Dragon el, no, el Bread of the Dragon que es un juego que lo vamos a subir de repente medio satánico, medio acuático pero puta, yo una vez fui a comprar donde un viejito pirata puta mi maestro del Atari ¿cachai? Le fui a comprar un juego en Mendy a los juegos po, y... <ríe> y le dije, ¿sabe qué? Hay uno de los videos que se llama el doble dragon. Ah, y el loco agarraba su lista y una weada, ¿cachai? En el, En un programa culiado de lista, este está en el disquet 230. Y aquí está Dragon. Bread of the Dragon. O sea, yo dije el doble dragon, pues, de los videos. Puta, llego a la casa, cargo la weá, invito a un amigo, ¿cachai? El chelo. Y el weón se sienta, nos ponemos a jugar a esa weá. Y sale una weá, nada que ver, po, weón. Nada que ver, acabas de la risa porque no era el Doble Dragon, era el of. Es mala la weá, po, weón. Pero, weón, cuento corto nos pusimos a jugar a esa weá. Weón es muy bueno. Es bueno, es bueno. Es bueno. Para estar tirado, cachando, van de ir. Y los escenarios son medio raros, con sonidos bien buenos. Eh, de hecho, lo vamos a ver weón. Bueno, sorry por la pausa. Sigamos. ¿Verdad que estábamos jugando, vos cachai? Entonces, vamos, yo estaba al bat. Tengo dos huevones en primera y en segunda base. Y vamos a continuar acá. Y ahora hago un... O lleno las bases o hago un home run. Ah, bueno, esa es la opción mala que no la quería nombrar. Vamos. No, pues, huevón, si pique iba para afuera, ¿para qué le pegáis, huevón? Vamos, cobra, cobra. ¡No! ¡Puta! ¡Sabía que no, weón! Siguen sí, las dos bases. Llenas. Falta la tercera, ¿sí? O oh, estos, weón, me están weando. Se pusieron weón, ¿eh? No. Ya. Ya les caché que me están tirando puras bolas no, bueno. Ya, filo dos, ya que sea lo que sea, weón, vamos, démosle. No corras, uy, casi se corre el weón, se me olvida que no tengo que mover el joystick Ya, vamos no. No. Parece que swing Heat es como que es Quizás es como un poder, weón para ver para dónde va la pelota en cámara lenta. O no, o no hay que ver, estoy inventando, wea, wea, Ya estoy inventando, wea Oh Vamos, marca. Vos corre a la tercera. Vamos, weón, vamos, vamos, vamos, démosle nomás. Vamos, weón, vamos. ¡Ah! ¡No! ¡Puta la weá, weón! Pero igual hubo una... un... Ya, igual hice un punto. Oh, la podría haber llenado la weá, weón. Estuvo buena. Uf. Vamos rápido. Vamos rápido. Allen. Ya este weón es brígido. Mira, musicales, weón, como siempre acompañando los videojuegos, vamos, un, dos, ya, dos out, vamos, uno más, lo vamos a matar, lo vamos a cansar. Vamos, no, weón, strike uno, vamos, vamos, vamos, rápido, rápido, que no piense, que no piense en la máquina. Vamos, uh, uh, uh, corre, weón. Uh, uh. Vi una versión de esta weón que es muy raja, donde donde los monos están en color azul y otro en rojo, weón, pero en el mapa, no acá solamente, ¿cachai? Encontré la zorra. Esa weá le falta... ¡Vamos! Por si esta weá corre. ¡Vamos! ¡Listo! ¡Cambio equipo! ¡Cambio equipo, compadre! ¡Me toca batear! ¡Me toca ganar! ¡Vamos! ¡Cuando gusten! ¡Oh! No, pues weón. Darien. Oh, qué pajero los weones para pa, pa, pa tirar, weón. Son una bosta, weón. Son muy pajeros, weón. Podría haber alguna técnica que es como para pegar más fuerte, weón. No sé. Inside, vamos. Puta, el culeado, weón, tonto, el mono culeado. Weón. Cambio. Pasemos lo un rato también, pues, weón, ¿o no? Mira, el culeado. Uh, weón, la tiró muy rápida, weón. Fue culeado. Weón, le pegó con todo, weón. Me llegué a despertar, weón. Vamos, trae uno. Vamos, rápido, rápido, rápido. ¡Ah, no voy ¡Vamos! Y ahora, batea donde queráis, weón. Oh. Dos autos, ¿no? O el primero. Ah, fue el primero. Out, ahora sí. Vamos. Vamos, weón. Tanto que.. Listo. Lo saqué rapidito. Vamos en la, la séptima entrada parece no? A ver. Ah. Vamos, va a estar corriendo. Va a estar corriendo, compadre. Vamos, démosle con todo. Sí, corre, weón. ¿Qué te di? Ya. Está peligroso y también está. Estamos súper bien. Vamos, contos, contos, para variar contos. Ah, y contos vale callan. <risas> oh puta, el contos culiado, weón. Acuérdenme de cambiarlo cuando haga player substitution al principio. Ahí está la weá, pues. Me memoricé el weón más penca para batear, weón. Vamos. Eh. Ya, la weá, ¿para dónde? Allá. Swing He. Ah. Ya, quiero. Outside. Ya, para afuera. Ah, puta, pero. ¿De qué me sirve para afuera, weón? Gano una base, weón, si llego. No, weón. Eh, outside. Ah, puta la, weá, weón. Mm. Raulens, primera base. Vamos a ver qué tal es Raulens. Veamos qué pasa, veamos qué pasa. No, pues bueno, yo creo que hay unos... La hacen lenta porque hay unos jugadores que tienen mejor percepción. Entonces para algunos jugadores va más lenta la pelota. O los buenos pueden ver más lento el movimiento. Por ejemplo, Rawlings, este buen que está bateando ahora. Eh, se la tiran más lenta, pues bueno, mira. Súper lenta. Ah. Y ahora resentamos las 7. Vamos rápido. Esta esta es la parte aburrida del juego, cuando los tenéis que sacar. Ahora Cook. Cook al bat. Vamos rápido. Buena, buena, buena, compadre. Vamos. Uh, y... Le llevo tirado dos autos al huevón. Tengo que una vez más sacarlo. Vamos. Voy correr para atrás. Vamos, vamos, vamos, tú ya. Listo. Da, da lo mismo donde se esconde el otro hueón. Total, ya gané. O sea, pasé hacer la, la... ¿Soy hueón? el hueón corrí igual, pues, hueón. Ah, ah, sí, pues da lo mismo. Sí. Ahora caché. yo me... Ahora, ca... Ahora me entendí lo que dije. Sorry. A la hueón. Vamos. Tira la hueón. Oh, no, weón. Soy yo en la máquina, no sé cómo es la wea. Vamos a ver, ahí. Vamos, bien. Tienen cuevas estos weones, eh? Tienen cuea. Mills. Vamos, no, weón. Está corriendo el otro, Puta sé qué lo hice correr, weón. Yo no le hice correr a ese, weón. Como el joystick para variar. Donde aprieto los botones. Weón. El botón de Atari. Sorry. Vamos, home run. Ah, Paula, weón. Ya, pues, weón. Vamos, ponele bueno. Tan complicado Ya, yeah, bien Está complicado el partido man. Puta, hice correr de nuevo al otro pavo man. Vamos, bien Bien, bien, bien. Dejémoslo ahí nomás, weón. Bueno. Vamos, compadre, puedo, puedo. Vamos a pasar a la octava. Después de esta. Si es que me sacan. Strike 1. Un out. Vamos, vamos. Puta weón, dos strikes. Ya, quédense ahí nomás, da lo mismo. Nos queda una, nos queda una. Macal. Average 308, ¿eh? ¿Cachemos este weón? A Macal. Macal es el hombre, weón. Macal es el hombre. Macal. <ríe> Bien Macal, weón, la tiro lejos. Que buena, bueno, uno se va, me está acordando de los, de los weones, weón. Qué buena, weón. Base llena, compadre. De Soto. Ya de Soto, dame un home run, por favor, weón. Te lo pido. Un home run. Ah. Ahí tenéis, weón. Ahí tenéis computador. Ahí tenéis. Buena, buenísima, weón Qué buena jugada, weón, puta Cuatro Chucha, buenísima Buena Contos Ya conto, a ver qué Conto, el chistoso A ver, el weón del equipo ah. Ya Le pegó fuerte, está bien Pero ya, era para descansar cuando estamos ganando, 6-1, weón Ya, weón Me animé me cambió todo el juego, weón. 6-1, pues qué buena, weón. Y en la octava, ahora. ¿eh? Si sí, gustamos la octava. Oh, esa weón me huele a home run. Y los weones, como que se entusiasmaron con los home run. Ahora todos juguemos a tirar home run. Mira el weón. No puede perder el computador. Pues si estos es son los momentos cuando el computador. Ah, ah, verdad que está hasta ganando. Caguémosle la onda. Pipi, se asegura. Es muy de mierda esta weá, weón. Jugar contra la máquina, weón. Ahí tenéis para que tengáis, weón. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Ay, ah, ahora todos los weones despertaron, ¿cierto? A ver, corramos con el weón. ¿eh? Sigamos corriendo, a ver, todos con el weón. La weá, ah, pues computador, pues, weón. Más encima de la weá me escuchó. Me escuchó que me estoy riendo el weón y me cacha y me caga, weón. Cagándome toda mi weón, todo mi esfuerzo. Ta, Rono, y ya, ya sería una broma la weón, pues weón. Los weones, computador culiado, asegurándote todo el partido, weón. Lo bueno es que te pillé al final despertando. Ahí tení, ahí tení, weón. Ahí tení. Estamos en la última, weón. Barnes, vamos, vamos, Barnes. Vamos, Queda lo último, weón, y ganamos. Vamos que se puede, weón. Un punto más para, para, para tranquilizar el partido. Ah, weón. A estos weones rojos les queda esta. O sea, les queda una más. Y cagan, pues, weón. Tiene, te, en la otra se la tiene que jugar con todo. Tiene que hacer trampa todo el rato el computador. Sí, hace trampa y la weá. Cambio cámara y... Ah, el computador dice Voy a poner el mono más atrás Para que caiga así, weón No, weón Te voy a ganar Matrix, weón Vamos ¿Quién era ese? ¿Quién era ese que, que batió, weón? Rawlings, weón No me acuerdo Bien, weón lo asustaste ¿Cuál era? A ver Claro, era Rawlings, po Jiménez A ver, conozcamos a Jiménez el, ba el bateador Jiménez ya, se correr el otro, weón. Puta, Jiménez, weón. No, out. no era tu culpa, Jiménez, weón. No era tu culpa. Ya. Vamos, Jiménez. Vamos. No, pues sabía que iba bola, weón. Compré la bola. Jiménez, Jiménez, Jiménez. Jiménez, bien. Bien, Jiménez. A quién, quién bate ahora, vamos a ver Está bueno el partido man. Mills Ya eh, Mills Démosle Mills Lo arruinaste con Mills Ya a ver qué partido vamos a ver, a ver, a ver. Ahora le toca a ella ya, esta es su última. Si esta, esta la pierden, ganamos el partido. ¡Vamos! Out uno ¡Listo! ¡Vamos, vamos, vamos, compadre! Dos más, dos más. O no, a ver, a ver. A ver. Strike 1. ¡Vamos! ¡Uh! Foul. ¡Baja! Van a perder. Van a perder. ¡Baja! ¡Vamos! Ah, ¡Out! Una más. Una más, compadre. Ya, si sí, Sabemos que llegaste, weón. Sabemos que llegaste, weón. Pero tenía todo out. Y un foul, compadre. Vamos. Rayout, da lo mismo que el otro haya llegado. Gané, compadre. Ahí tienen, po, weón. Ahí tienen el famoso juego Hardball, weón. Espero que le haya gustado este partido. Eh, puta, la raja, haber grabado este episodio el juego del juego, recuerdo, weón. Y haber ganado. Y más con este juego que me encantaba, weón. Muy bien, weón. Bien que hayas perdido computador. Ahí tenéis para que tengáis, ¿cachai? Y bueno, pues weón, bueno, espero que también a los que hayan estado haciendo el canal les haya gustado este partido, haberlo visto un rato y ver los buenos momentos que se pasaban con este jueguito, pues weón. Bueno. Será sí, muy bueno. Eh, ¿Qué más que les puedo decir? Ya les hablé de la gráfica, la música que tienen muy tenía muy divertida. Puta, la weón de los All Star y los cham, los, los colores azules y los rojos, bien, perfecto. Está todo la raja, ¿cachai? Me, me gusta la gráfica perfecta para la época. Y todo bien, pues, weón. Jugabilidad perfecta también. Pues, weón, bueno. hay, que, hay que darle tributo a esa weá de, de, de ¿Para dónde voy el joystick? Que es volacú, cuba todas esas weas. No vamos si a el juego perfecto, compadre. Espero que las nuevas generaciones se peguen un partido de Atari de este juego. Porque eh, no es como lo de ahora, que weón, puta, es como jugar una película y en la weón. Es mucho, ¿para qué tanto? Pero les le recomiendo este juego de béisbol a quienes sean fanáticos de, de, de este juego, de este tipo de juego de deporte, ¿sí? y eso, les mando un saludo a todos y espero les haya gustado esta grabación de Harpal de Atari 130, 800 y toda esa web que estén bien, cuídense y no, no, ah se me había olvidado